Bueno, acaba de, ganar. Quede, quede yo me muevo acaba de ganar. Acaba de ganar, acaba de ganar Urlingan un partidazo 9 a 7 a Morón. Ganó entre semana Miriñaque también. Y bueno, eh, chau la zona del descenso. No, todavía. Es objetivo de acá, 4 o 6 partidos. Eh, tenemos que hacer un buen colchón de puntos para estar tranquilos y después vemos para qué estamos, pero no, todavía falta. Todavía para mí falta porque nos toca rivales difíciles ahora, jefes, eh, Tapiales, es todo difícil. Con el, con el equipo que te encontraste cuando llegaste, al equipo que tenés al día de hoy, eh, bueno, esto es gracias a vos y también a los chicos, ¿no? Que sí, entendieron el mensaje que. Tuyo, creyeron, que, que el creyeron, que creyeron. Sí, como te dije la otra vez. Eh, cuando llegué era un equipo muy dolido que lloraba en el vestuario. El primer partido, yo vine con el primer, el primer partido como no en la primera rueda. Y cuando perdieron había cinco o 6 chicos llorando y yo digo, ¿qué le pasa a estos chicos? Y yo tenía que lavarle la cabeza ya poco fueron creyendo con las herramientas que le damos, con el profe, con el loco, con el entrenador arquero. Y creo que está a la vista. Eh, creo que la actitud que tiene estos pibes no lo tiene ninguno de la categoría. Eso sí, muy después bien. de herramientas podemos discutir. Si tiene poca, mucha, bastante. Pero cómo se tiran de cabeza muy, muy pocos equipos. Eh, tenés un jugador como Tomás Raggio, sí. que es de la cuarta división. Un chico de cuarta división a primera y que sea, que sea figura. La verdad que eso está, es bueno. Y nosotros cuando llegamos al club lo que hicimos es subir subir jugadores de tercera porque veíamos que había mucho potencial y ahí hicimos un recame, subimos como 4 o 5, entrenan 6 7 y creo que el que despegó es Tommy, que tiene, no tiene techo, yo creo que no no sé no ¿Y, tiene, el, y el Lolo gol como le decimos y el nosotros. Lolo está tranquilo, el Lolo también lo tranquilizamos <risa> ahí está, lo tranquilizamos ahí está, le empezamos ahí está. a hablar, que es importante porque la verdad que él, hay jugadores que pueden vivir de esto porque tienen un material, un potencial de la puta madre usted, o sea, hay que hablar de estar con ellos comer, que vos tuviste las comidas, sí, cómo sí, estábamos, sí, no. eh, es todo grupal, lo que para mí es grupal y después se suma la herramientas, pero si vos tenés herramientas y no acomodarlo lo grupal, es imposible. Está bien, está bien. ¿Ahora quién se viene de viene visitante? Viene Tapiale. Tapiales. Tapiales. Y como como esa, no, esa cancha, bueno, fuimos contra un yo lado. Yo le dije a los pibes, no somos menos que nadie, depende de nosotros ser inteligentes de definir los partidos, pero no somos menos que nadie, le ganamos a Chicago, lo único que no pudo ganar un poquito es jerarquía de pacífico, pero lo demás no sumo menos que nadie. Está es bien, así. Está bien. ¿Y, y, y ahí ganando vamos a los Playoffs. No, no, no, los Playoffs. <risa> ahora me comprometí, ahora tengo que ir asado el viernes. Ah, de verdad, es verdad. Bueno, amigos. Muchas gracias. Gracias por el apoyo de siempre. Chai, gracias. Oh, venga, maestro. Bueno, para, para nosotros, hoy fuiste la figura, te vimos. Te vimos el otro día con Mirinia que volviste a hacer la figura porque viene un gol gracias a una remontada tuya. La verdad que felicitaciones por tu momento y sos un chico que, que sos de cuarta división, de cuarta, tercera y ya directamente a primera. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos en tu momento? Bueno, yo la verdad que ahora con los goles y con la buena actuación tengo una confianza terrible que me la da todos mi compañero, todo el grupo. Así que súper feliz. Feliz de estar en este club y de seguir así y ganando. Está bien. ¿El grupo? ¿Cómo lo ves al grupo? ¿Cómo, cómo te sentís vos? No, la verdad es que el grupo cambió un 100%. Eh, la verdad es que la llegada del cuerpo técnico es otra cosa. Pura felicidad, puro, puro reírnos, pura joda. Y, y a la hora de jugar los partidos y de trabajarse como tiene que ser. Está, está bien, está bien. ¿Y hace cuánto estás en el triangulito? Y yo desde 2014. Fue en quinta, arranqué en quinta con dos finales. Dos finales que la perdimos con Diego Pinto. Después, bueno, salté a cuarta. De cuarta, intermediante, cuarta y tercera. Ya a partir de este año empecé los primeros tres partidos en tercera y la conallada de calza directamente a primera. ¿A quién le quería dedicar este triunfo contra Morón y ya saliendo de, de la zona del descenso? No, a toda mi familia, a mi familia, a los grupos, a todos los técnicos, a todos. A todos, porque la verdad es un esfuerzo bárbaro por nosotros, sufren un montón y, y siempre están, este pelotudo. Y, y siempre están para nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Después a ustedes. Dale. Bueno, estamos acá con, con Diego Galera, la verdad, felicitaciones por el triunfo bien merecido. Y hubo unos momentos en el partido que se venía, Morón. Sí. Y se vino. Fue intenso, sabíamos que ellos iban a aflojar en el segundo tiempo. Nos descuidamos los goles, pero bueno, siempre la actitud y. Todo tirando para el mismo lado, eso es lo que no se va a ganar. Te quiero decir que yo personalmente grité el gol que hiciste contra Miriñaque, porque también se venía Miriñaque y, y por suerte sí. la encontraste ahí y pudiste meterla. Pudimos acomodarnos en la marca y bueno, me quedo ahí para patear el arte y por suerte, por suerte entró. Bueno, Pero buena aquí... parte de todo. Está sí, bien. Ahí va. El, el grupo de las primeras fechas al grupo que está ahora, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vivís vos personalmente? Creo que, que fue un, un gran cambio, ¿no? Como que. Se quedaron lo que querían verdaderamente estar, lo que, lo que pasó en los malos momentos. Y, y bueno, eso creo que fue lo que, lo que nos hizo crecer para la unión del grupo y así salir abajo, que es como, como estamos ahora. Bueno, felicitaciones y vamos por los play ahora. Sí, Pero Vamos paso a paso, iríamos Mostaza. Bueno, así vamos ya. por el asado del viernes. Sí, por bueno. bueno. Muchas gracias. gracias. ¿A quién le quería dedicar el triunfo? A, todo, a toda la gente que vino hoy, a todo el equipo, que es lo, lo principal, y, y bueno, a mi familia. Me dale, importa. dale, que, que ande gracias. todo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, estos son, fueron los testimonios que, que pudimos eh, tener eh, después de terminar el partido contra Morón. Muchas gracias a todos por vernos, que ande todo muy bien. La hora de Hurlingham, como siempre decimos, junto a los vecinos y a los chicos de Hurlingham que están acá. Que ande todo muy bien.